Yo soy Cecilia Bayo, miembro del grupo de Madres y Padres, impulsor del, del trabajo acerca del desembarco de las grandes empresas tecnológicas en las escuelas y la problemática que ello implica respecto a la soberanía de datos de nuestros hijos, y, pero también de los docentes y de la comunidad educativa eh, en general. Este trabajo nos ha llevado a ponernos en contacto con XNET, que es una organización eh, de, especializada o que se dedica a los derechos digitales eh, de referencia en España, con la que hemos diseñado el, un plan, el Plan de Digitalización Democrática de la Educación que incluye, entre otras cosas, el desarrollo de eh, una infraestructura educativa digital, el DD, que, como detallaré a, a más adelante, quiere resolver las problemáticas respecto a, a los derechos humanos y digitales. El origen de este plan se remonta a antes de la pandemia, cuando un grupo de familias Recibimos por parte de la escuela de nuestros hijos, estamos hablando de niños y niñas de entre cuatro y nueve años, una hoja de autorización para permitir que utilizaran funcionalidades vinculadas al G Suite, que era eh, un paquete de herramientas eh, en realidad perteneciente a, a la empresa Google. A nosotros, a las madres, padres, las familias, no, algunas de ellas, nos sorprendió sobremanera esta petición porque no entendíamos por qué una empresa que se dedica principalmente a la publicidad, a la publicidad online, concretamente se convertía en proveedora tecnológica de, de una escuela. Entonces, a partir de ahí empezamos a indagar si se trataba de un caso aislado que afectaba tan solo a nuestro centro o estaba más extendido. Lo que pudimos constatar es que de un tiempo a esta parte, en las escuelas, se, ha extendido, se han extendido las herramientas de Software as Service, en la nube, que pertenecen a grandes eh, multinacionales tecnológicas. Es decir, son una serie de programas y de servicios como mm, el correo electrónico, las herramientas ofimáticas, los formularios o el archivo digital donde almacenamos eh, pues los documentos que, en lugar de alojarse en los ordenadores o en los servidores del centro, están en la nube de estas grandes tecnológicas o Big Tech. Este hecho, a diferencia de lo que ocurría antes cuando te instalabas un programa en tu ordenador, ha llevado a una estrecha vinculación entre la digitalización de los centros educativos, que además se ha intensificado, como bien sabemos, en los últimos años, una estrecha vinculación decía entre esta digitalización y la datificación. Es decir, que eh, todo aquello que en las escuelas pasa a hacerse con tecnología digital es susceptible de ser datificado, convertido en datos y custodiado en ordenadores ajenos pertenecientes en la mayoría de los casos, como hemos podido comprobar, a grandes empresas tecnológicas que además han hecho del mercado informacional una parte muy importante de su negocio en los últimos años. En Cataluña, por ejemplo, el principal proveedor de este tipo de servicio en el ámbito educativo es de, desde el año 2010 es Google y en otras comunidades son otras mm, grandes empresas tecnológicas. Para las familias, este despliegue de grandes corporaciones tecnológicas en las escuelas a través de esta fórmula ¿no? de servicios de infraestructura digital completos, integrales, que están en realidad en la nube, pues presenta básicamente tres grandes problemas. En primer lugar, el problema de la custodia de los datos, ¿no? toda una serie de informaciones que antes formaba parte del universo analógica, analógico escolar de los niños, las niñas y los adolescentes, ahora son también datos eh, informáticos eh, y pasan a estar en servidores privativos de, de grandes multinacionales. Esta custodia afecta a tres grandes ámbitos eh, de información. Por un lado, pasan a los servidores todos aquellos trabajos académicos y las evaluaciones que se crean y que se comparten y se almacenan en archivos, en las webs, en los entornos virtuales de aprendizaje, y todas esas herramientas pues, que se utilizan para el día a día académico de las escuelas. Por otro lado, también las interacciones personales más privadas, eh, como son las conversaciones en los chats o el almacenamiento de fotos ¿no? que puede hacer el alumnado más a nivel privado de hoy, oh, visto esta imagen, la, la guardo en mi archivo digital y mmm, toda una serie ¿no? de, o, o incluso los estados de ánimo o los pensamientos personales que se pueden transmitir a través de funcionalidades como pueden ser los chats, los correos electrónicos o los formularios pasan también a estar eh, custodiadas ¿no? en, en, en estas eh, eh, máquinas digamos privativas y finalmente también el archivo digital del centro es decir eh, aquello que antes eran pues eh, carpetas ¿no? o archivos eh, de, de cartón de papel donde se guardaba toda aquella información pues más crítica o, o del trabajo diario del profesorado pasa también a estar en, en, en esta nube perteneciente, perteneciente a grandes tecnológicas Estamos hablando, por tanto, de datos críticos de alta calidad, eh, que además son datos de unas personas eh, que de muy temprana edad, ¿no? a las cuales sería muy difícil acceder a información acerca de ellas si no fuera... Eh, que, que estamos en, en el ámbito escolar y porque también es información pues, que está, acaba estando estructurada, información digital que acaba estando estructurada pues, en grupos de afinidad, en grupos clase, en centros escolares, en barrios, etc. Eh, una segunda problemática que detectábamos desde el punto de vista de las familias y que nos preocupaba mucho es que la escuela pasa, pasa a estar instrumentalizada como una... Eh, plataforma publicitaria para estrategias de marketing que en realidad le, le son ajenas. La cesión gratuita de estas tecnologías mediante convenios o los acuerdos contractuales eh, muy favorables de estas infraestructuras digitales por un lado impiden de facto eh, la concurrencia de, de otros eh, agentes tecnológicos que podrían también eh, participar o ser proveedores de tecnologías, pero es que además para este tipo de grandes empresas tecnológicas, nosotros entendemos que desde su punto de vista empresarial pues están realizando acciones eh, legítimas, ¿no? si, si queremos, ¿no? desde este punto de vista, como digo, empresarial, ya que se están asegurando un mercado de futuros eh, consumidores, como es en el caso, por ejemplo, catalán, de, que, que asciende a prácticamente un millón de personas, si tomamos como referencia el alumnado escolarizado en primaria, secundaria. Y bachillerato. Eh, es, eh, un, y hablamos de futuros consumidores porque no solo pasan a utilizar estas herramientas en el contexto de la escuela, sino que nosotros entendemos que acaban eh, naturalizándolas ¿no? y acostumbrándose a, a su uso también una vez salen de, del entorno escolar. Eh, pero eh, desde el punto de vista eh, de la escuela, ¿no? si dejamos de lado el interés empresarial que pueda haber en esto, que como comentaba nos parece perfectamente legítimo, desde el punto de vista de la escuela como institución, a nosotras las familias nos cuesta entender que sea la escuela la que facilite la custodia de datos a estas grandes corporaciones y acabe ejerciendo de prescriptora, o incluso podríamos decir, bueno, de anunciante de estas tecnologías eh, privativas. Finalmente, eh, un, una tercera implicación o preocupación que vemos las familias es aquella que afecta más a nivel educativo. Nosotros eh, creemos que sería mucho más positivo para la educación del alumnado el poder dar a través de las escuelas una visión de Internet y del mundo digital que no sea monolítica ni cautiva de una o una sola gran empresa, sino que sea mucho, mucho más variada y, y libre. Dicho esto, cuando las familias recibimos la hoja de autorización para firmar, lo que nos encontrábamos era ante una doble falta o una doble situación en que no sabíamos muy bien cómo solucionar, por un lado se nos estaba pidiendo un consentimiento limitado, ya que el margen de decisión que teníamos las familias a título individual era prácticamente nulo, no, no podíamos excluir a nuestros hijos o nuestras hijas de las dinámicas de trabajo eh, de la escuela, por lo tanto, en realidad prácticamente no teníamos opción de elegir. Y por otro lado, estábamos ante una situación de consentimiento viciado, ya que las familias no teníamos suficientes conocimientos sobre la implicación de, del almacenamiento de los datos personales eh, de nuestros hijos y de nuestras hijas y por lo tanto no teníamos información necesaria para tomar una decisión pues, tan compleja ¿no? y tomarla de forma sopesada, ¿no? eh, sin conocer además qué alternativas a estas herramientas eh, podíamos eh, disponer. Ante esta situación, nos pusimos a trabajar con Xnet para diseñar una infraestructura digital que nos permitiera elegir de verdad una alternativa que garantizara la auditabilidad de lo que hacen los programas que se utilizan en las escuelas y garantizará también la soberanía de los datos de nuestros hijos. La dirección de innovación de democrática del Ayuntamiento de Barcelona se interesó por este trabajo y decidió poner los fondos para licitar un, un piloto y con esto pudimos desarrollar la herramienta DD, que es una herramienta ágil de software libre y auditable que integra en una única suite, en un solo paquete o workspace, ¿no? como se suele llamar, pues tecnologías que están muy consolidadas y que al mismo tiempo eh, respetan los derechos digitales de la comunidad educativa. Desde que empezamos en el año 2019 con XNET, este trabajo, hemos podido constatar el interés creciente de la sociedad pues, hacia esta problemática que os describía y toda esta cuestión. ¿no? Son muchos los centros educativos, las AMPAs, los docentes, las familias que han, que han contactado con nosotros, preocupados por los derechos digitales de, de sus hijos y, en general, de la comunidad educativa, también del profesorado, de las familias. Y de hecho el pasado febrero, por ejemplo, impartimos una serie de talleres de formación sobre el DD y sobre el plan de digitalización democrática de la educación, a los cuales pues, se inscribieron más de 300 personas y entidades de Barcelona, de Cataluña y del resto del estado. Estamos hablando de 42 institutos, de 36 escuelas, de más de 60 entidades vinculadas a la educación y a la formación, otras entidades, también investigadores, etcétera. Y no solo estoy en el ámbito catalán, pero es que también más allá del ámbito catalán, desde otras comunidades, como eh, ha ocurrido en particular del País Vasco, pues también eh, se mostraron muy interesados en, en este desarrollo. La, lo, lo que nosotros vemos es que la preocupación por este tema es, por tanto, una preocupación creciente y, de hecho, eh, lo que hemos podido comprobar en todo este tiempo de desarrollo del DD es que la sociedad está preparada ¿no? en todos los sentidos, que hay realmente una necesidad y una preocupación creciente, lo hemos visto, pues como comentaba, con este interés suscitado y también en el sentido de que tenemos el talento y el know-how tecnológico para desarrollar tecnologías eh, líderes, ¿no? Las empresas en concreto, desarrolladoras del DD, ISAR, VDI y 3 de Barcelona han demostrado que existe un gran talento en tecnología abierta que entendemos que está desaprovechado y se desaprovecha en favor de licitaciones enormes y privativas que no dejan espacio a que se desarrollen pues, este tipo de, de, de expertos ¿no? y de empresas tecnológicas pues, más locales. Eh, pasado todo este tiempo, nuestra valoración es por tanto eh, positiva el problema de la salvaguarda de los derechos digitales de nuestros hijos e hijas eh, en las escuelas sigue ahí, pero todo invita a pensar que gracias a los logros como el DD y a la preocupación compartida a nivel social ¿no? que estamos detectando, pues se están empezando a cambiar las cosas. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Y sí, Con mucho gusto responderé a vuestras preguntas.